Un feliz sábado para todos ustedes. Una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este sábado. Y por supuesto, como siempre, tratando de llevar el mensaje sencillo de la palabra de Dios a todos aquellos que nos siguen, ya sea en las redes sociales o en nuestras, nuestros programas de cada, de cada día. Por supuesto, nuestro objetivo solamente es conocer la palabra de Dios y dar a conocer lo sencillo de ella, de la misma. Este sábado ha sido un sábado bonito, amaneció con sol eh, después de una semana medio frígida y seguramente muchos estamos agradecidos a Dios por sus misericordias, por su bondad, por todo lo que Él hace por nosotros, a pesar de que muchas veces no lo merecemos. La pregunta es, ¿tenemos que merecer las cosas que Dios quiere darnos? ¿Es menester? ¿Hacer algo para recibir la misericordia de Dios? ¿Qué tipo de Dios es el que nosotros conocemos? ¿El Dios que nos mostró nuestro papá o nuestra mamá cuando nos decía, si te portas mal, Dios te va a castigar? ¿O el Dios que cuando sucedía algo malo decíamos, Dios te está castigando y generalmente le echábamos toda la culpa de lo malo que nos sucedía, le echábamos la culpa a Él? ¿Qué clase de Dios es el que tú conoces? ¿Qué tipo de Dios es el que te presentó tu religión? Cuando nosotros miramos la actitud de Dios en la antigüedad, encontramos a un Dios duro en la historia de Israel. Sin duda, una de las cosas que más se graba en nuestra mente... No es tanto la actitud misericordia de Dios con Israel durante todo el tiempo. Porque nuestra tendencia es pensar siempre en el Dios correcto, en el Dios recto, en el Dios juzgador, en el Dios que exige de los seres humanos lo que Él, como el Eterno, requiere de nosotros. Leí esta mañana un poco del libro de Jeremías. Y la mayoría del libro está circunscrito dentro de ese contexto de un Dios que llama la atención a su pueblo, que llama constantemente a la reflexión. Sin embargo, ese llamado de reflexión o predicción de la condenación de Israel si no obedece iba acompañado siempre de una gran invitación, de una gran oportunidad. Si recordamos un poco el anuncio de Jonás, a Nínive, Cuando Dios decidió destruir Nínive. Antes de destruir Nínive y de cumplir su propósito, Dios mostró a Nínive una oportunidad y envió a Jonás, aunque Jonás no quiso al comienzo ir porque pensaba que Nínive no se iba a arrepentir, que Nínive no iba a tomar el camino correcto, que Nínive se iba a revelar como siempre se había revelado delante de Dios, ahora Jonás va y predica, y Nínive escucha y se arrepienten. Y Dios decide no destruir a Nínive. Jonás se enoja. Se enoja porque Dios no castigó a Nínive. Nosotros muchas veces cuando presentamos a Dios, lo presentamos como un Dios de rectitud, pero un, un, un Dios recto, mal. Un Dios que está buscando que nosotros seamos perfectos, que seamos sin mancha, que, seamos, que no tengamos ningún error. Y lastimosamente, ese Dios no es el Dios que nosotros conocemos en su palabra. Dios siempre, antes de dar una amonestación, presentó una oportunidad, porque su tendencia no es la corrección simplemente por la corrección misma, sino que Dios busca que el hombre tome un camino para su bienestar, para su felicidad. El Dios de misericordia es un Dios que se manifiesta con oportunidad, no es un Dios que se manifiesta con castigo. El Dios de justicia no es el Dios que solamente pide de nosotros corrección, sino también que nos abre la oportunidad y nos da la ayuda para poder vivir dentro de ese privilegio. Jehová requiere de nosotros el reconocimiento a Él como creador. Jehová requiere de nosotros que nosotros podamos reconocerle que gracias a Él existimos, que nada de lo que se mueve en este mundo se pasa de su vista, que cada cosa que nosotros necesitamos, Dios lo conoce. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que pedirle entonces si Dios conoce? Porque Dios quiere saber si nosotros reconocemos que conocemos su voluntad, si nosotros realmente mostramos a Él nuestra confianza, nuestra dependencia o interdependencia. Porque tanto Dios necesita de nosotros como nosotros de Él. Y tú dirás, ¿cómo puede necesitar Dios si es Dios? Dios nos creó porque Él necesitaba dar su amor a sus criaturas, su misericordia. Era su deseo servir a sus criaturas como el Dios benefactor de todo lo que Él tenía y tiene para nosotros ahora. Cuando nosotros reconocemos la misericordia de Dios, cuando nosotros nos damos cuenta que vivimos bajo la protección y cuidado de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Redentor, de nuestro Sustentador, Dios, el Hacedor de todas las cosas, nuestro corazón se llena de alegría, nuestro corazón se llena de gozo, porque reconocemos en Él que Él nos hizo para que nosotros podamos ser plenamente felices. En la experiencia de la Biblia encontramos que el hombre constantemente se rebelaba contra su Dios después de cometer la decisión equivocada de elegir el camino del error, del pecado. Encontramos al hombre permanentemente alejándose de Dios y tratando de hacer su propia voluntad. Una voluntad contaminada por el pecado solamente puede traer mal, tristeza y dolor. ¿Cuántas veces Dios buscó al hombre? a través de las edades, para poder hacerle ver su condición. No porque Dios quiere, o, o es un, un Dios de venganza, no porque Él quiere que nosotros nos sintamos deprimidos, no porque Él quiere que nosotros nos sintamos mal, no porque Él quiere eh, producir en nosotros ese sentimiento de gozo por el sufrimiento del otro, sino porque Dios quiere mostrarnos un plan mejor, un proyecto de vida con sentido, con esperanza. La palabra de Dios dice que Dios es, de, es un Dios de misericordia y justicia. Cuando hablamos de misericordia, hablamos de que Dios comprende nuestra condición humana. Cuando hablamos de misericordia, hablamos de lo que Dios sabe que nosotros somos seres inertes. Seres en debilidad, seres en desventaja con el pecado. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de la bondad divina para con el hombre, para concederle lo que necesita, para poder tener esperanza en la vida eterna que Él nos ha prometido a todos nosotros. No es posible para Dios hacer que su misericordia se muestre simplemente mientras nosotros vivimos porque una vez que morimos estamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. No ese es ese el propósito divino. No es el propósito divino que nosotros suframos por conse o como consecuencia de nuestros pecados simplemente para que nos demos cuenta de nuestra condición. No es el propósito de Dios que el hombre sufra las consecuencias de su error. Y no hace Dios eh, permanentemente no tiene Dios una actitud de como aquel que en las inquisiciones torturaba a sus víctimas para que se dieran cuenta del error que habían cometido. Dios no es un torturador de los humanos. Dios no es un Dios que se goza en, la, en el dolor del hombre. Al contrario, la misericordia de Dios es la manifestación plena de su sentimiento de adhesión a la necesidad que tenemos los seres humanos de salvación, de una vida mejor, de una vida diferente a la que nosotros tenemos ahora. Cuando Dios hizo su plan y le dijo a Adán y a Eva que la serpiente sería golpeada en la cabeza y que la serpiente golpearía a la simiente en el calcañar, no estaba más que estableciendo su misericordia y cómo ésta terminaría en bien, en beneficio del hombre caído. Del hombre que había tomado la decisión de alejarse de su creador. Esta te dirá en el calcañar. El calcañar es un lugar donde el enemigo de Dios golpearía al hijo de Dios en la cruz del Calvario, pero no de muerte. Porque el Hijo de Dios vendría a dar su vida por cada uno de nosotros gracias a la misericordia de Dios. Pero es la misericordia de Dios y la justicia que juntas cumplen la otra parte del mensaje. Esta te golpeará en la cabeza. La herida de muerte siempre será en la cabeza la herida de muerte que Jesús daría en la cruz del Calvario, a Satanás, a la serpiente antigua, a la que quiso tener el triunfo sobre la vida del hombre. El golpe que Jesús daría a Satanás en aquel día en la cruz del Calvario sería un golpe de muerte por la misericordia y la justicia de nuestro Dios. Gracias a este sacrificio, Hoy podemos comprender más plenamente la misericordia divina. Y hoy, emulando el capítulo 101 del libro de los Salmos, podríamos decir, misericordia y juicio cantaré a Jehová. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección, porque viniste a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborreceré la obra de los que me desvían o los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré el camino del malvado. El Señor Dios Todopoderoso quiere escuchar de nosotros. La expresión de la misericordia de Dios actuando en nuestras vidas como un acto de gratitud como un acto de reconocimiento a su bondad, a su protección, a su plan perfecto de salvar a la raza caída. Dice la palabra de Dios que aquel que recibe la misericordia y la justicia divina pondrá sus ojos en la voluntad del de hacedor para que el hacedor esté conmigo. El que ande en camino de perfección, este me servirá como motivo de salvación. Es Jesús quien, en el camino de la perfección, logró vencer el pecado para que nosotros podamos entender la misericordia y la justicia de Dios viviendo entre nosotros. Pasando la experiencia del dolor, del sufrimiento, de la condición de ser seres humanos, bajo la tendencia del pecado. Jesucristo en su cuerpo experimentaría la misma experiencia que tenemos nosotros y se daría cuenta lo terrible del pecado. Y en la condición de hombre, llevaría al ser humano a la oportunidad de la salvación. No hay misericordia y justicia más perfecta que aquella que viene de Dios porque tiene un inicio perfecto, porque tiene un plan perfecto y porque tiene un final que será de bendición eterna para todo aquel que cree en su palabra. Si tú en esta mañana comprendes la misericordia divina, comprendes que todo lo que tienes y lo que haces es gracias a la salud, a la vida, al aire que respiras, al corazón que late en tu interior, como prueba de la obra divina en tu corazón, en tu vida, un día podrás decir, cantaré misericordia o cantaré las misericordias de Dios al mundo, porque Dios ha sido bueno conmigo. A través de las edades, vivir esa experiencia de ser gratos con Dios no necesariamente ha sido fácil. Vivir experiencias tristes del dolor, del sufrimiento que el pecado ha producido en el hombre, no ha sido cosa fácil para poder entender plenamente si hay o no hay una oportunidad de salvación. Porque como cuando más hundido estás, cuando más adolorido por el pecado estás, tu tendencia como ser humano es de pensar que estás destituido para siempre. Tu tendencia es de pensar que tu fe ha fallado, que eres débil y que no tienes un camino para resarcir y poder lograr nuevamente el estatus que tenías antes de caer. Mas en la misericordia y la justicia de Dios siempre hay oportunidad. En la justicia y la misericordia de Dios encontró paz el corazón de Adán y de Eva. En la misericordia y la justicia de Dios encontró esperanza el gran Noé. Cuando predicó que la tierra sería destruida por un diluvio. En la misericordia y la justicia de Dios encontró esperanza. Abraham, el gran, el gran hombre de la fe, que creía que Dios proveería del cordero en la hora del sacrificio, a pesar de que Dios le había prometido que había una gran nación y ahora le pedía la muerte de su hijo. Es el corazón del hombre que comprende la misericordia divina, el que finalmente tiene la confianza y la plenitud de ponerse en las manos del Creador. Es la misericordia de Dios manifestada al hombre, el que nos anima a vivir, el que nos anima a seguir, el que nos ayuda a entender la plenitud de esta vida con la promesa de Dios a cuestas, que acompaña nuestra fe, que acompaña nuestra confianza de que un día seremos restaurados para honra y gloria de su nombre. Las palabras de Dios nunca fallaron. Las promesas de Dios para con su pueblo, aunque duras al comienzo, porque era un pueblo de dura serviz, siempre tenía una palabra de aliento, de provisión, de compañía. Siempre había una esperanza para su pueblo. Ponía condiciones para que el pueblo entendiera que las bendiciones que Dios le daría no serían simplemente de balde. Para que ellos pudieran apreciar la bendición de Dios, debían obedecer las órdenes de Dios y así gozar del privilegio de su cuidado. Dios, un Dios benefactor, un Dios de misericordia y de justicia, no podía permitir que su pueblo sufriera el dolor de la esclavitud, el dolor del sometimiento. Hoy, gracias a ese mismo deseo de Dios para con nosotros, Dios tiene un plan, un proyecto definido para nuestras vidas, para que podamos aprender a confiar en sus promesas. Y Él quiere que nosotros obtengamos de Él las enseñanzas necesarias para poder poner en Él nuestra fe, nuestra confianza y no en nuestras propias experiencias personales. Dios que en su misericordia y justicia quiere que tú y yo un día vivamos la plenitud de la salvación. Ha hecho toda la provisión posible para que tú puedas sentir que esta promesa es una promesa cierta. Muy pronto tal como dicen las escrituras, que las señales nos mostrarán de que la venida del Señor Jesús es pronta, muy pronto veremos muchas más cosas que nos podrán convencer, ojalá, de que hay un proyecto que está a punto de llegar a la cúspide, a la parte más sublime de este plan, que es transformar la vida del hombre en una vida plena, llena de paz, gozando para siempre por la eternidad de su misericordia, de su bondad, de su justicia. La Escritura dice que cuando estemos con Él, no habrá llanto, ni dolor, ni clamor. No habrá muerto que despedir, no habrá familiar enfermo, no habrá niño que sus años no cumpla, dice la Escritura porque el Señor estará con nosotros. Y hay una expresión que a mí me gusta y que siempre la recuerdo y que dice que antes de que pidamos, ya seremos satisfechos. Nuestra necesidad de Dios será tan grande que nuestra dependencia de Él resolverá todos los problemas que podrían haber habido en un mundo como este, pero que ahora gracias a la misericordia divina, será transformado. El camino ya está trazado. Solo tú tienes que aceptar. Solo tú tienes que entender de que este plan es para ti. Y que no hay otro mejor. No hay nada en este mundo que nos pueda acercar al amor y la misericordia de Dios, sino solamente Cristo, nuestro Salvador nuestro Señor. El camino, como dije, está trazado. Solo faltas tú para ser parte de este plan donde tú puedes ser la niña especial de los ojos de Dios. El cuidado perfecto que Dios quiere hacer por un ser como tú o como yo para que podamos mostrar al mundo. De que el Dios en quien creemos, y en quien creímos cuando se cumpla su promesa, era un Dios real. Era un Dios que podía vivir, experimentar con el hombre su dolor, su sufrimiento. Y gracias a esa experiencia y su muerte en la cruz, poder alcanzar la misericordia y la justicia de aquel que todo lo tiene, que todo lo da, por amor a sus criaturas. Esta mañana yo quiero que tú grabes en tu mente que eres hijo de un Dios misericordioso y justo. Que todo lo que recibes es gracias a Él y que todo lo que te suceda será gracias a su justicia, a su amor, a todo lo que Él ha provisto para que tú, para que yo, podamos alcanzar la vida eterna. Ojalá que esta reflexión de esta mañana te ayude a pensar en lo maravilloso y lo grande que es el Dios Eterno, para que pongas tu mira en Él. Y como dice el apóstol, puestos los ojos en Jesús, nuestro consumador de la fe, en quien alcanzaremos la justicia y la misericordia, del Dios Eterno. Que Dios te bendiga en esta mañana, que Dios te extienda su misericordia y su justicia y que tú una vez que entiendas cuán grande y misericordioso es Dios, puedas poner en él toda tu experiencia. Puedas poner en él tus ojos, tu mirada, tu confianza, tu fe y la fe salvará a todo aquel que cree en Jesús. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre, presentamos tu palabra, porque eso es lo que ella nos muestra, un Dios misericordioso, extremadamente misericordioso y justo, plenamente justo. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de conocerte Queremos alabar tu nombre, queremos levantar nuestra voz y dar a conocer al mundo que tú eres el Dios de justicia, de amor y de misericordia. Te entregamos nuestras vidas, los que estamos escuchando aquí tu palabra y también aquellos que van a escuchar para que podamos recibir de ti la protección y el cuidado que merecemos o que necesitamos en esta tierra mientras esperamos tu venida. Danos paz y llénanos de tu presencia. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amado, dice el Señor, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que Dios te, te prospere, te bendiga, te ayude y te muestre su misericordia y su justicia en este sábado hermoso. Un feliz sábado para todos ustedes un amigo de siempre en este programa Tu Encuentro con Dios. Boris Darmon, un servidor. Nos vemos el próximo sábado, a la misma hora. Que el Señor lo bendiga.